El discurso del expresidente de la República, Leonel Fernández, en respuesta al discurso de primer año de Luis Abinader, sigue generando controversia y esta vez figuras del entretenimiento se han sumado a las opiniones. Si Leonel o el PLD ganan la presidencia de nuevo en este país, me voy. Así de radical se ha mostrado Raeldo López a través de sus redes sociales ante la posibilidad de un retorno al gobierno del expresidente Leonel Fernández o el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quienes han gobernado el país desde por más de dos décadas. En la campaña del 2020, el comunicador expresó públicamente su apoyo a la candidatura del actual presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno sumándose junto a influencers y comediantes a su proyecto político. De su lado, el comunicador y productor de televisión Sergio Carlos anunció que aspirará a la presidencia de la República en el año 2028, aunque dijo que sus aspiraciones dependerán si Leónel Fernández gana las elecciones del 2024. No es la primera vez que Sergio Carlos se muestra en contra de que Leonel Fernández se postule a la presidencia por quinta vez. En el mes de julio dijo que haré todo lo posible para que no llegue a la presidencia otra vez. Escribió en respuesta a un seguidor del exmandatario que aseguraba que este sería el próximo inquilino del Palacio Nacional. <risa> Señor, eh, Dios nos libre a nosotros de eso de nuevo. <risa> no, ¿Eh? Dios nos libre de que Leonel Fernández sea presidente. Es mi opinión personal, respeto la de cada quien. ¿eh? No, yo entiendo que no, que Pero es, no. Com, es como dice eh, estos muchachos, lo mucho hasta Dios lo ve. Sí. Claro. tiene, ya tiene que dejar de cansar, sí, que hay mucha de gente... yo, ¿Quién yo... quiere coger ese chucho yo otra vez? que ya leonel debería debería de y darle paso, por ejemplo, a su hijo, Omar Fernández. Ponte tú ahí mi hijo. Por lo, lo menos, porque es si quieren mismo. seguir el legado, es lo mismo, pero con una cara o, o, pero que ya le deje solo a los muchachos jóvenes. Pues ya, ya estamos cansados de ver la misma gente. Bueno, tú aquí en San Francisco, me gusta, porque el PRM puso muchachos. Yo tengo amigas que son, mira, tengo una amiga de, de, de Génimo que es vicecaldesa. Tengo una amiga de, de, de, de, la, de La Peña que es regidora. Mujeres así de la edad de nosotros, de 25 años. para abajo. Nuestra amiga la que estaba. estaba. Sí. Saluda a ella. Saluda a Penélope de ¿Eh? eh. oh, La Peña. Penélope de La Peña, mío personal. Oh, suya. Tenemos una llamada, buena. Sí. Hello. Allí con nosotros. Hello, hello, bueno, cuidado, Leonelita, que ya eh. Entonces tenemos. Que poner muchachos sí, jóvenes. Oh, bueno, una, una vez me pongo yo de regidor, el claro. Lo, lo, <ríe> los gordos te apoyamos, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, todo el mundo en contigo. No, pero mira, que es que de verdad, o sea, mi, pues, mi opinión también. Yo la secundo, Leonel. No debería, oye, me yo. yo si, tú, si pudiera, hubiese ido del país solamente porque hay gente que cree que Leonel puede ser presidente otra vez. Por eso, no, no, no ido. por pero eso no hay con... que irse, Porque la política se ha vuelto un fanatismo. Que no, pero si ese hombre agarra esto, lo exprime. No, no, no. Si él vuelve, sí, pero porque gente lo diga. Porque tú sabes que la política aquí se ha vuelto un fanatismo. Aquí, sí. la, aquí la, aquí ya el, el fanatismo te hace ciegarte de muchas cosas. Entonces yo por eso no discuto con, con políticos ni nada, porque es que son fanáticos. Pero yo, yo te lo digo, si Lionel vuelve a ser presidente, óyeme. ¿Para dónde usted se va? <risa>